Bueno, sí, vamos vamos sí Clarini, ya volvemos al estoy, aquí llegué. estamos con invitada de lujo, la vamos a recibir con un fuerte aplauso a Juliana Castro Varelo, cantante Gracias. de Rockset, tributo Rock set aquí en Mendoza, bienvenida Juli, ¿cómo estás? Gracias, bien, vos? muy un bien, placer, placer bien, enorme bien. recibirte nuevamente, es verdad porque el año pasado lo tuvimos, tuvimos la oportunidad de conocerlos, de escucharlos en vivo, pero ahora se viene un nuevo show de Rockset y nosotros queríamos comunicarlo a todos porque no se lo pueden perder, Teatro Imperial de Maipú, allí es la cita... Este, ¿Este fin sábado. de semana? Sí, este ah, sábado. Ma Mañana 22. no, pasado. Pasado, Ay, pasado. estamos. 22. Perfecto. 22 horas. Vamos a estar haciendo este, un show. Eh, mucho más grande que el anterior, ah, bien. con invitados especiales, con músicos invitados, o sea, con, tenemos un cuarteto de cuerdas increíble, así que completísimo, nada, completísimo, va a sonar genial, hermoso, así bueno, con invitados, por supuesto. Bueno, Gracias. vos sos eh, la mitad del proyecto, claro, porque es un tributo a Roxette, es como un, sabemos, set, un, un dúo. Dúo, dúo integrado por una cantante sí. y también por una voz masculina. Y por toda una banda que, que los acompaña, me gustaría que me cuentes que quiénes integran este grupo, cómo está conformado. Somos mil. Eh. Sí, por supuesto está Aku Rot, eh, como per de, de Roxette. Hoy está con el nene con fiebre, así que no pudo venir. Bueno, le mandamos eh, un beso. Le mandamos beso. un beso. Tincho, que me acompañó hoy, está en guitarra Bien. rítmica. yo, yo Angélico en guitarra principal. Mi hermana Cami está ah, haciendo coros. Muy bueno. Eh, bueno. Y tenemos, ¿quién más? ¿Quién más? El Cristian, Cristian allí en teclas, Diego Leda en batería y eh, Mauricio Espátola en, en bajo. Bien, y ahora sí. se suma ese cuarteto de cuerdas. Y ahora comentabas. se suma como invitado a un cuarteto de cuerdas. Tenemos bueno. violines, violonchelo, de todo. Así Tremendo, que, nada, para darle que el verdadero sonido sí, set, ¿no? Es más, ayer hicimos un ensayo. Eh, en un jardín hermoso En ronda Y estábamos Ajá. todos los instrumentos Realmente era, no, era emocionante escucharlo Nosotros que, bueno, somos músicos Y escuchábamos por ahí el cuarteto de cuerdas uh -huh. Más nosotros y todo Era, era emocionante realmente sí, lindo. Muy lindo. ¿Y por qué Rockset? ¿Por para, qué Rockset? Para hacer el tributo ¿Por qué eligieron este grupo? En realidad los chicos, o sea, la banda armó el, el project Después uh -huh. pues, me invitaron, o sea, nos invitaron a los cantantes eh, nos parece un dúo nah, emblemático y sin como duda, que sí. ha trascendido toda la historia uh -huh. eh, A mí me pasó personalmente que eh, si bien no es de mi época, Ajá. yo soy del 90, o sea nací en el 90 Pero, pero no sos contemporánea a Roxette, claro. pero hay muchos que tampoco lo somos y, y escucharon temas pero, pero cuando no sabía un montón de temas, sabía casi todos los temas Que yo creí que sabía dos claro. y no, sabía por ahí diez, que no sabía que eran de Roxette y de repente sí y bueno, nada, empezamos a meternos en el proyecto, empecé como a, a naturalizarlo y a, y a hacerlo mío. Me encanta, cada día me gusta más. Y hemos hecho cosas grandes realmente con, con la banda. Yo siempre fui muy solista también, entonces como por ahí compartí este proyecto como banda, estar en escenarios grandes, en teatros, eh, hemos viajado. Bueno, nada. Súper enriquecedor. Sí, sí. Dale. Sí, otra cosa, realmente. ¿Cuántos años lleva la banda a Tributo? No, Por tenemos, sí. recién empezamos, un añito. Ah, Son bien. Moritos, jovencitos. Sí, sí, sí, pero Perfecto. hemos hecho de todo en un año, somos mirá. <risa> <risa> Mira, sí, Juli, cuando uno hace una banda tributo, ¿tiene que ser así sí como ser un... Tu cara me suena, bloquearse todo, hacer de personaje o simplemente sos vos, Juli, haciendo... Es eso como tu homenaje a ese eh, artista, ¿cómo funciona? Yo no sé cómo funciona, yo Ajá. creo que, o sea, creo que depende la, la personalidad de cada uno, lo que Ajá. quiera hacer Yo en mi, desde mi punto de vista no, o sea, Ajá. sí, eh, observo y miro mucho lo que Te lo que tendrías María que rapar casi claro. sí, para <risa> que Un no cambio lo radical claro, <risa> <¿no>, Ese <risa> pelo lo impresionante no. que tiene Juli, no, cortito No, no, claro. no lo haré. <risa> pero no, yo creo que intento desde mi lugar, desde, desde mi personalidad, mi impronta eh, darle vida no a Marí, pero Ajá. Nada, hacer un show enriquecedor pero con mi impronta. Claro. Un o sea, homenaje. No, perfecto. Un homenaje, sí. No, no, no. Nunca he podido hacer algo así exactamente igual. Claro, no es nunca imitar puedo a al personaje, personaje. Claro, claro exacto. No, es, no es imitarla. a claro, no. sí, sí, sí, sí. Prefiero hacerlo. Me parece que es más genuino. Uh -huh. Sin dudas, tal cual Hacerlo como bueno. desde mi. no sé, con, con mi con personalidad, como Por supuesto. ¿Y cómo reacciona mm. el público cuando van a ver un show de rock Set en este caso? Bueno, eso nos ha sorprendido un montón. La verdad que yo estoy. Eh, alucinada con la banda que tengo eh, uh -huh. o sea, con la banda que tenemos eh, o sea, digo, que tengo pues, que, te acompaña, la, claro. que me acompaña eh, porque suena tan bien que nos vayan a ver, mira, hemos tenido shows que llenamos el plaza shows que por ahí uh -huh. ha habido menos gente y nos ha llamado la atención la gente cómo nos hacía eh, no sé, llegar su eh, más, no sé cariño, cómo decirlo, sí, o sea, como no, su emoción por, el, Ajá, por no, escuchar no, la banda porque realmente suena muy claro. suena y es una muy muy música que a muchos les debe traer muy buenos recuerdos. recuerdos de eso, las épocas que salían a bailar, de la época que se ya conocieron a su pareja. Total. Viste que la música sí. te eh, boca te, recuerdos. Te, tal cual te boca sí, sí, recuerdos. Sí, sí. Eso. Todo el mundo bailó sí, con Inmas, Happy Love, todo claro. el mundo bailó con Listen to Your Heart. <risas> se chapó al... Claro. Claro, es, es que era la canción de los lentos. Claro, claro. Ah, Lento. Eso también creo sí, que es lo sí. mágico de los grandes artistas que trascienden las generaciones. Claro. No importa si nos tenemos su edad, si no somos contemporáneos, todos conocemos canciones y creo que sí. eso también es lo bueno para ustedes que hacen este tributo. Totalmente. mira este tema, por ejemplo. Te da ganas de hacer no, no. así, sacar los encendedores, viste las <ríe> lanternas. No, fabuloso. Sin duda la música de Roxette. Ha marcado a más de una generación. Sí. Está buenísimo que tengamos un tributo mendocino. Así que, Juli, ya la estás esperando a su compañero, eh, si quiere la, le invitamos a pasar y ya Gracias. ahí nos van a dar más información de cómo adquirir sí. nuestras entradas. Yo que quería por supuesto. Por supuesto por eso. No, un placer. No, un por placer como siempre. Gracias. Así, encanta tenerlos, así que le damos la bienvenida también a Martín, Gracias. guitarrista Gracias. del proyecto. Pase tranquilo, Julio. Y ahí los va a seguir la cámara para bien, bien. que nos regalen alguna canción en vivo. Ahí estamos viendo, mira, en pantalla te metes a la página entrada web y allí mismo vas a poder comprar tus tickets para ver a Roxette. Tributo a Roxette, por supuesto, en el Teatro Imperial este sábado. Sala hermosa, la del Teatro Imperial de Maipú. Así que para no perdérselo, 22 horas arranca, ya sabes, allí mismo puedes comprar tus entradas. Me encantó. Todo listo, chicos, cuando ustedes quieran. Vamos. Thank you. No, una gracias. versión acústica más reducida, obviamente, sí. porque la banda completa, mira, directamente no entrábamos acá, pero para no perdérselo, el tributo a Roxette este sábado en el Teatro Imperial de Maipú, entradas disponibles en entrada web. Vamos a cerrar con una canción más. Vamos a hacer así. No, ah, perfecto, Puesto. me encantó. Sí. La que escuchamos recién, mira. Ay, al... Me encantó. Cerramos con todo entonces, de la mano de los chicos de Roxette, este bloque. Bueno, muchas gracias. Vamos con Inmascope, ¿viste? ¿Qué te mató? Oh, oh. <laughs> Must it be love that it's took? together, that I'm shelter by your heart, in and outside, I turn to water, like a in your palm, and it's so hard, we